En fin, vamos a explicar a los pocos que estamos ahora mismo, vamos a explicar lo que vamos a hacer. Se llama eh, la prueba, el challenge, hola. se llama ¿Quién Carola. es más? Hola, Hello. Caroline. La prueba se llama ¿Quién es más? Entonces nosotros tenemos aquí unos cartelitos, <risa> uno con el nombre de ella y otro con el nombre mío. Entonces aquí el señorita Coy, hola. Hola, uh -huh. va a preguntar una serie de cosas y nosotros pues... Lo que creamos, pues vamos a tener que sacar o un cartel o otro. Así que. ¡Empezamos! <risa> <risa> eh. Vamos. A ver. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos, vamos a ver, que es así <risa> <risa> Cuando estáis separados, ¿quién echa más de menos al otro? ¡Adiós! <risa> no, no. Bien. Que no es que yo no la he servido si decir, entiendes? Pero yo soy un desastre, completo <risa> Agresión, ¿cuál civil? Por favor. Que yo soy un desastre y estoy por ahí con mis cosas, con mis vídeos... Que me hagan JJ, ¿no? Incierto, error, error. mech. Venga, compártelo, llévalo a tu, a tu biografía, venga. A todos los que estáis, venga. A ah, biografía, yo creo que él a ella. No, te va, te va la a quedar, te lo juro, eh. Ah. O la abuela. Oh. Oh. Pregunta, Fabio, ¿quién se suele enfadar más de los dos? Pero por lo menos estoy de acuerdo. No... Agresión, <risa> <risa> ver, Yo no me enfado, hombre. ¿Ya para qué me voy a enfadar? Si la, si... Si, si, si la vida son dos días. Si la vida son dos días y te enfada uno, qué tontería. Mejor chiste, bailar, risar, beat a life. ¡Ah! ¡Que me lo he dicho! ¡Pero no live! Ah, ah vale, ver, vale. ¿Quién es más propenso a pelear en público? Ninguno lo los bajado. No, no. ninguno los... Ay, Ay, no. Ay, no, ¡Papeles blanco. ¿Papel ah, no, pero no JJ, blanco, blanco. No. ¿Por qué haces mierda que.? Que es blanco, blanco. <risa> me estás <risa> pistoteando. No, no. eh, ¿Quién conoce mejor Lidia? ¿quién es Luis? Lidia. ¿Eh? ¿Quién es Lidia. ¿Quién esa Lidia? Dice que me enfadé, soy yo la que hablo en público mal. ¿Qué Lidia es? No sé. ¿Qué Lidia eres? Qué Lidia eres, me recuerda a las olas y el mar ¿Quién conoce mejor los gustos del otro? Eh... Yo creo que... Ay, espérate que me he confundido, que esto no era coño A ver... Nos conocemos los botas, ¡claro! Qué ¡Error! Ajá. Mira, ahorita furcia, tío No, pero que... <risa> <risa> pero que yo creo... Yo creo que ella tiene más cosas en plan ¡Ay, mira, te traigo este que te gusta! Y yo tengo menos detalles con feas pandas Así que... ¡Continuamos! ¡April de verdad! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Lidia, hola Que no veo... ¡Hola, Lidia! ¡Hola! ¡Hola! No sé, no me acuerdo qué Lidia eres Dime algo de la novia del no sé quién o la que mató a no <risa> sé quién. <Claro. risa> a ver, ¿Quién espera, espera, creo, ¿Eh? ¿Dile que la pregunta, ah, Dile que haga las preguntas. dile que haga las preguntas más altas que no se escucha. Ah. Ah. Ah. espera, Aquí me escucháis. La prima de Javier Palacio. Ah, vale, vale, vale. Mi gra... La prima de Javi. Nuestro amigo Javi. <risa> Pero no, ¿no? creo que no la conoce en persona. Oh, Luis Pino. Ronda. Hombre, Luis Pino. Tío. Sí, sí te escucho, Nena. Ahí. Venga. Vale, correcto. Venga. Correcto, ¿Quién, ¿Quién tiene mejor gusto de ropa? <risa> no no vea, un saludo de Bélgica. ¡Hola, belgiquiano! <risa> <risa> ¡Hola, amigo! Estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Y sobre todo que te lo pases bien porque te lo estás pasando bien. Muy ¿no? bien, Lidia, has intentado yo. No, no, pues, no, que... no, de eso nada. Por favor, <risa> la clase que tengo yo. No, no atractivo. Calvo, potencia sexual. No. ¿Eh? ¿Cómo que no? <risa> A ver, oh. espera, creo. Ella, ella, soy de Ceuta, pero vivo aquí, hermano. Claro. Ah, bien. Yeah. Grande, tío. Hace buen tiempo por allí, mucho frío. Cuídate esa garganta, amigo. <risa> Venga, vamos. ¿Quién se lleva mejor con los amigos del otro? Eh... <risa> dilo, dilo ¿He ganado yo? No, veo un no. Ella dice que, que ella y tú dices que tú a ver, Es pues, que ¿qué? creo que nos llevamos a... Es que no nos llevamos... O sea, si yo conozco a sus amigos Me llevo bien con sus amigos uh -huh. Y él con los mismos todo igual tú? No, no, no porque ella no soporta a ninguno de mis amigos. Sí, sí, señores, a los oh. que estáis aquí, no los so, no lo soporta. Y dice, otra vez con la petarda esta vamos a quedar. JJ, no te enfades, pero me recuerda a Luis Ma. Ah, Bueno, mientras no <risa> <risa> me mientras <risa> lo, mientras lo recuerde a Hitler. Esto <risa> es todo importante. Gracias, John. Me encanta Luis Ma, la verdad. Es María del Mar. Ah. Ah. John dice... Oh. John. <risa> ¿Quién es más dormido? Eh... Yo duermo Viva muy poco Yo duermo muy poco Me apuesto a las 3, a las 4 de la mañana Me despierto a las 9 por ahí así que Yo duermo pero trabajo mucho Así que está todo compensado Que va a trabajar Oye. ¿A que, no ¿A a que, trabajar? que te hago futus, futus? Ah, futus, futus <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Quién es más desordenado? Dios, pues mira oh, Te, te voy a decir algo Yo no. era más ordenado pero te, se te ha pegado, se te ha pegado Pero ordenado. no, no se me ha pegado, sino que... Que yo qué sé, tía, yo antes yo era un Nunca montón Nunca quiero de, ordenar nada Yo antes era un montón de ordenado, tío Y ahora, pues no, soy un desastre, me he vuelto un desastre Los artistas, <risa> los artistas, tú entras en, Dice en, en un taller de no, fall. No, fall, no las mujeres duermen más. Eso, eso es verdad Eso es verdad, eso ah. es verdad Claro, gastamos más energía, no hace falta Exacto, más. porque no paramos Y ah. vosotros sois muy vagos oh. Te eh, eh, eh. me dio... me he quitado la ya, eh Te dialía y tú verás ¿Quién es? ¿Quién no. es? ¿Quién ¿Quién es? ¿Quién Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya no. está, ¿Por qué? ¿Quién es más probable que sí. se emborrache en una discoteca? Yo. Dios, Dios, qué fama, ¡Qué fama. No, no, no. Lo que pasa es que a mí de vez en cuando pues me gusta una copita. Una, dos, no, cinco no, mentira. No, cinco no. No, porque pero, no se la puede ¿eh? Una, dos. Porque se cae en redondo. Es que, fama, qué fama. De blando me estás dejando. Esto no. Por Dios, eso no se duda ahí, pero acá. <risa> ¿Dónde? Oye, a todos los que nos estáis viendo, podéis hacer preguntas que también las respondéis. Pero eh, verdad, eh, verdad. Eh, si eh. se ocurre algo, mejor. Muy bien, muy bien. Mm -hmm. Y aprovecho esto para decir que estáis en el consultorio del Doctor Amor. El Doctor Amor, solucionaré todos tus problemas de matrimonio. Por favor, contacten con nosotros, escriban su problema aquí abajo y os solucionaremos el problema de matrimonio. Dice Novak, JJ tiene pinta de tomarse cinco copas y media. ¡Qué va, tío, de verdad! No lo cabe. Yo me tomo eh, dos o tres como mucho y, y ya caigo. ¿Lo ves que estoy muy canijo y se rellena rápido el cuerpo? Tío? Si es que es eso, tío. Vamos allá, vamos allá. En un, supuesto, en un supuesto, ¿quién sería más probable que le pusiera los cuernos al otro? Yo. ¿En serio, tío? Dios no. no, no, espera, voy a cambiarlo, voy a cambiarlo, voy a cambiarlo ¿Sí? Pero si yo no he sido infiel en la vida, tío ¿Y Por qué? <risa> el mismo, el mismo sé Pero sé que ella Confío demasiado, tío. Puede ser. Putes, putes. A todo esto. Eh, tenéis que visitar el Rey León porque es un montón de barato y.. Esta eh, pregunta necesita como el público. Eh, de no la verdad. comodín del público. ¿Quién creéis? ¿Quién, ¿Quién creéis? ¿Quién creéis? ¿Quién creéis? Que esto es mucho salseo. Sí, sí, sí. ¡Cabrones! Llevo <risa> casi 20 ya, ¿eh? 19. Olé, Hola venga. a todos. Hola, señores. Estamos aquí que nos vamos a separar ya mismo. <risa> Oh. De Madrid al divorcio Sí, sí Eso de Madrid al cielo no de Madrid Yo creo que son una tú pareja muy la divertida encima tú solo. Ah, Yo creo que son una que pareja muy eso divertida Y muy compenetrada eso No lo yo creo que haya, que haya que yo No, veo. Yo, oh. ha dicho no supuesto Yo también lo? lo creo, ¿eh? Por supuesto Yo, yo creo... creo que ninguno de los dos Porque se nota te que eh. bueno bueno, Bueno, bueno, bueno La paliza que me está dando a a cartón, ha pegado mucho en lo blanco ¿eh? en lo blanco donde no hay <risa> <risa> que yo esta que yo en verdad que no las quiero que yo tío, que, pues, claro mierda que, que yo estoy con ella por el dinero ¿eh? yo cuando empecé con ella el rey león eh, ya lo he visto me encantó y pienso repetir claro que sí Uf, pero no más vasos no bueno, no no no que lo que estaba diciendo <risa> que yo a ella, que yo no las quiero ni nada, que yo empecé con ella, yo empecé ¿No? con ella y, y le dije que viviré de ti hasta vivir de mis hijos. Esta noche dormirás con dolor de cabeza, toca Sí, sí, de dolor sí. Esta noche, mira, esta noche vamos a ir a una sala de escape, nos encierran en una sala oh, no. y tal. ¿Eso okay? ¿Eh? qué? mi mamá ¡Ole! ole! <risa> que queréis una señores en directo. Ah, mira, mira, toma, toma una. Toma una. Coméntala, coño, aguántala en la boca. Mm -hmm. Aguántala, que ahora tenemos que, tenemos que contestar. Tenemos que contestar con el camino mm -hmm. la boca. Eso, no se duerme en eso. No hay sopa. No le dejes en la cabeza, no hay que estar en época Duerme con tío. el perro. Eh, Mira a mi perro. Estoy, estoy estudiando. Te voy a enseñar a mi perro. Lo, Lo sé. José. José es el peón de obra. Tu ha unido. Ah, hola. Hola. Miriam. Entonces mm. mm, pues, déjame. Bueno, continuamos con la pregunta. Vamos. Venga. Mm. No, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Quién es más sexual? Oh. No. Oh. Hay algo raro ahí, ¿Yo? Yo, ¿no? ¿Sabes? <risa> ¿Pero qué dices? <risa> ¡Uy, Dios mío! Se, me pa se parece a mi suegra el perro. <risa> no lo creo. Espérate, voy a poner esto derecho que te va a caer, espérate. ¡Eh, eh, eh! ay ¡Ole! Lidia dice que yo soy más sensual. ¿Pero por qué? O sea, de, de sensual, espera, espera, ¿sensual o sexual? Sexual. Sexu. Sexu, de ¿Qué, sexo. ¿Qué hace más? Eh, hey, que es más guarreta, eh. Hey. ¡Ah! ¿Cómo no? <risa> ¿Pero qué dice? <risa> ¿A que te hago fetus, fetus, no? <risa> Otra vez nada, es que vivo amenazado. Es que... Oh, señores, sí. tenéis que compartir para que se una más gente y así sea todo más cachondo y más, más guay. ¿Eh? Venga, venga, Kobe, ¿dónde vas? Se me ha ido. Venga, la, la a gozo, inventar una pregunta que os la vamos a responder. Sí, inventarse. Claro, claro. Ella a ti te gana en la cama fijo. ¿Pero por qué? Porque fama, que fama. No, no, no, no, no. ¿Pero por qué razón? Darme un porqué. A ver... Los hombres os dejáis hacer, rif. De verdad, hace la cucaracha muchas ¿Qué veces. ¿Qué dices? ¿Eh? Que no, que no. Yo soy un semental. Soy un semental. Podéis y... hacer preguntas vosotros también, eh. Vale. Si tenéis curiosidad por algo. Te puedo que te va a dar con él. Uy, uy, uy. Uy, uy, Bueno, venga, continuamos por la vídeo. Así que te pregunto. Espera, mm. ¿Qué haces? Dios. Dios. Dios, Dios. Porque tú tienes más cara de tierno. ¿Quién de los dos es no. más celoso? ¿Quién? Carolina nos pregunta ¿Quién de los dos es más celoso? Uf, no sé qué responde. ¿Yo? Pues Uy. te pongo tú. <risa> Cari... Si no somos ninguno de los dos. Ya, no. pero por poner algo... Bueno, pues, tú yo y yo tú. ¿Pero por qué razón? A ver, yo creo que tú... Pues yo creo que tú. Porque a mí las fans estas que vienen y me atocican. Ah. Ay, ¡Ay, JJ! ¡Ay, JJ! ¡Ay, ¡Ay, por favor, tú una foto conmigo! Sí. Eh, bueno, por aquí, por Madrid, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Dos santos! He, no he parado. ¡Dos santos! ¡Dos santos vino! La <ríe> reina. Bueno. ¿Qué? Oye, me puedes hacer una Ligia foto. dice que yo soy más celosa, oye, ¿verdad? Esta chica no ve, está clara, ¿eh? Lo uh -huh. ve, lo ve, claro. Y claro. Naufa, para también dice que tú, ¿Qué? que no. Que, no, que va, yo no soy celosa. Claro, claro, muy bien. Ahí, fan incondicional. Os quiero, os quiero muchito. Ponte así que, si no? Pe, me pega, me me que no ¿Quién es esa? ¿Quién te ha llamado? ¿Eh? Lo que dice. ¿Cuál de los dos ronca? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿eh? Sí, la verdad Ahí que, que sí. de Menos mal que estáis de acuerdo en uno. Sí, ¿eh? eh, sí, sí. Eh, pero espera, espera, espera. Esta tampoco se va muy para allá, ¿eh? ¿Cuál? ¿Estoy resfriada? Ah, oh, está resfriada, está resfriada todos los días. Sí. <risa> Ella resina resina Rechino dientes Dientes, y es de romántico La madre que te parió Es de romántico Es gota gota después de unas copas Eso es verdad, cuando se bebe se ronca así Sí, eso sí Porque fumamos el Sí, sí, sí, fumo como un carretero, paquete y medio ¿Quién manda más? ¿Quién manda más? Eso quiero que lo preguntas ¿Estamos de acuerdo o qué? Sí Hombre, no vea como Cariño, tengo ganas de hacer no sé qué No ¡Eso no como lo vas a hacer! Vale, cariño, no. Yo tengo la última palabra siempre, ¿eh? Sí, cariño. Esa es mi última palabra. No, claro, esta yo la tengo clara. A ver, bueno. a ver, a ver. ¿Quién es más probable que haga el ridículo en público? No tengo sentido el ridículo, con lo cual... Claro. Ahí que no tengo sentido ridículo. ¿Puedo dice un huevón. Huevón, Digo, ¿qué es huevón? Hola huevón. La pintura de este color. ¿Eh? Cuando no me manda que dice, ¿es esto de este color? Ah. ah, sí, sí, sí. Tampoco para tanto. Mira, yo mejor me calmo. <risa> yo mejor sí. Sí, sí, sí. Siguiente pregunta. No tengo más, tío. Que no te has preparado, joder, más. mira, mira todas las preguntas, por favor. Venga, ahora tenemos ¿Vale? que preguntar a todos nosotros. vosotros ahora Venga, vosotros. sí, sí Vamos. Un folio entero, eh Venga, Tenía. un folio, venga, venga Venga, papel y boli, papel y boli ¿Os gusta mi moño, venga. moño? Sí, pero, perdón oh, Criatura, eh me... uh, yo soy, uh. no, hoy me están dando una paliza por uh, todos lados ¿Quién es más probable? Sí, o, oh, eh, hasta, te estoy preguntando Que si se le cuela a alguien en la cola del supermercado, monte un pollo. Eh, sí. <risa> Entonces no estoy de acuerdo. ¿Caer y tú? No ve a los dos peleando allí. Ah, claro, el, el pollo lo montamos nosotros. ¿Me dices claro. algo tú o se lo hiciste? <risa> el, el es que la gente nosotros. tiene mucha cara. Hombre. Eso ¿Para no cuándo la boda? <risa> <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué me queréis ver mal, tío? <risa> <risa> <risa> ¿Por qué quieres que sufra, tío? Ah, que no... Mira <risa> cómo a la cabeza otra vez <risa> Pero ¿por qué? Kobe! ¡Le COVID! ¡Le COVID! ¿Quién gasta más? Uf, yo Compradora compulsiva Sí, tío Claro Por eso yo digo Viviré de ti hasta vivir de mis hijos Voy a empalmar uno con ¿Tu otro Tu hermana ¿Quién, ¿Quién ha llorado más de los dos en el rey León? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Bueno, bueno, bueno, mi cariño se emociona un poco, pero no, no lloro. Sí, sí, grande eres, gota, Es que verdad, os voy a contar la historia del Rey León. <risa> eh, yo cuando era pequeño yo veía al Rey León y tal, y tal, toda la pesca, ¿no? Pero cuando moría muy falsamente con una pena, increíble. A todo el mundo yo creo, ¿eh? Y lloré. Si no has llorado con el Rey León, de pequeño no has tenido infancia. Que Eso como yo lloré con una peli, sentencia. No la veo sí, más, porque con la con coño. Policial. Voy a llorar que otra vez por pues, eh. pues, pues, no No, quiero. no digo en el Rey León este, digo de pequeña. De pequeña, chica. ¿Y con Dumbo? No veo. ¿Por que lloraba yo con sí. lo... no Dumbo? Dumbo, momento, momento trompa con mamá y No veo. Y... Ah, no veo. Sí, yo, eso es como hacer, hombre. Como... <risa> ¿Y ¿No ha dado pena nunca el, el... jorobado de nuestra edad? No, a mí en vez de pena me, me daba pene. <risa> Pobrecito. Ay, de, de, de. Es que era muy feo la criatura, a mí no me. Not... ¿Tenéis sentimientos? ¿Cómo que no? Claro, tengo un sentimiento de odio hacia ella. Ah. <risa> a ver, propone algo más porque pone ver más. Ah, es ah, más largo. A ver, tú verás. Mira ah. tú que vas a cerrar. No tocarle botones. Más preguntas. Aquí, aquí. Ay, ay, ay, ay. Más, más, más. Yo con la única te... película que lloré fue con Spirit y el caballo. Oh. Pues no la he visto. Oye, yo creo que tampoco la he visto. ¿No la he visto? ¿Y? ¿Quién de los dos ha visto La Vida Es Bella? No yo, yo, yo. ¿Quién no ha llorado con esa película? Sí. No veo, sí. La no Vida Es Bella, el momento mítico cuando el Buenos padre... Buenos días, princesa. No, eh, eh, eso no. Momento <risa> mítico cuando el padre le explica... Es, pero lo lo lo, el otro día en es feo, pobrecito, pero daba mucha pena. Es, es feo y es feo en todos los sentidos. Pero no lo quería nadie. Porque era feo, mira. <risa> mira, saludos de desde... Cast Castillejo. Castillejo. Hola, amigo Castillejo. A bebé. Hola. Yo he llorado ríos y ríos. ¿Quién de los dos Mira. se pasa mejor, se lo pasa mejor en un concierto de Pepe Escobedo? ¿Quieres Pepe Escobedo? No sé quién es Pepe Escobedo, tío. ¿Cristian Fernández? Cota. Pepe Escobedo, tío. ¿Pepe Escobedo quién era? Tío? No sé. Seguramente yo. O yo. El Cristian, Quillo. Bueno, eh, seguramente habremos coincidido en, Hola, eh, Rocío. en algún concierto. De Pepe Escobedo. De, de, de, de. Seguro, porque él estaba de técnico de sonido y entonces, mm. claro. Ah, ah por Christian, eso lo hace. ¿Que se fue para pa mala con tu novia? Ah. Claro. ¡Hola, Cristian! Pues seguro Hola. que tiene truco porque ha puesto a... Eso que tú te reíste de, del cantante, vamos Seguramente, ¿Seguramente? ¿Segur si, si me río de mí, imagínate hombre, él, va? Imagínate Vaya tela Más preguntas, chicos Espera, te voy a decir otra, otra vez lo de Bienvenido a mi live mm. Bienvenido a mi live ¿Qué vas a sortear? Life. Voy a sortear una gominola ¿Quién quiere gominola ¿Quién quiere gominola, ¿Quién quiere gominola? <risa> Que va a llegar en 3, 2, 1. No, venga, me pregunta. Venga, venga, ok. Pues okay. Estamos esperando. Vale, vale, ya me porto bien, venga. ¡Qué divertido es esto! <risa> pues estamos esperando, venga. Venga, venga, dale fuerte. Venga, tío. ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto estamos? Tienes que estamos? mover la cabeza, si no, no. ¿Cómo así? ¡Uy, <risa> <risa> Cristian Fernández, lo dice? Es sí. algo, ¿Eh? Es que no me acuerdo. ¿Cristian quién <risa> era ese? ¿En las murallas reales o dónde? Claro. Para que tú me expliques. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De menos una polla vendada, ¿eh? Yo quiero. El cacharro entero. Ah, tú quieres todo esto. Ah, <risa> venga, sorteamos el cacharro entero, hombre. Todo por la afición. Claro que sí. Hombre. Venga, preguntitas, preguntitas. Venga, tú una pregunta. Marita Furcia. Venga, venga, venga. Venga, venga, es, venga. ¿Quién es más? <risa> ¿Quién es más sincero de los dos? <risa> Yol. <risa> No, ¿verdad? No, no. no, yo. Que yo soy mentiroso. Sí. A ver. A ver. ¿Dónde? ¿Cuál? Venga. <risa> Dios, qué silencio. <risa> no habrá mover cajón. No habrá el cajón de mierda. Ah, vale, dale, ser Venga, venga, venga, venga, venga. Ahora tuyo, ya has pensado uno. Eh, eh. Noe, eh. Noe, eh, Noe. Eh, no, eh. Hola, Lucy. Que Lucy, que Lucy. Lucia Sánchez. Lucia Yo Sánchez me pedía mi te, Yo tengo prioridad, si no, te salen los suelos. Jadisha. Uh! Oh, oh. oh. Jadisha. Que te va a salir un arco. No, hombre, no, la María de Hermana. Está fácil. La María de Hermana. Sí. Claro, si va a reventar dentro de nada. Si es que no vea, si es que está allá. ¿Qué, niño o niña, otro niño, otro niño me dijo, me parece. Otro niño, sí. Sí, sí, sí, sí, otro niño, otro niño Claro, si es que eres una gaf, fornicadora gaf. Madre, madre, madre. No. no paras de ahí. Uh, la pregunta a mí. ¿Quién es más probable que le pida matrimonio al otro? Antes Oh, oh. ¿Perdona? ¡Que no! ¿Te dice? ¡Que va! Pero si yo no me quiero casar pues yo, no vamos, no la yo no creo en nada Yo no creo en nada yo creo en mí, no creo ni en esta. No, no veo. Que, no, que no, que no, en serio, venga. Que... Podéis decir preguntas, venga, todos los nuevos que estéis. Venga, Que podéis preguntar lo ¿Cuánto que queráis. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos estamos? Cuánto la 12 estamos. 15. Toma, toma. En hey, Miguel, JJ, que no puedo, que no puede puedo. Puede estarse quieto? quieto. No puedo, no puedo, no puedo. Jesús Además... García Galván. Hola, hola Jesús, le grabamos la boda de la Suprema. ¿Qué? ¿Qué? es Laura? Ah. Hola. Bueno, venga, dale. Ahora te toca a ti preguntarme. ¿A ti? ¿A ti? Eh, espérate. ¿Quién es el que probablemente le pida matrimonio antes? Eh? Eso ya. Eso ya. Eso ya da <risa> <la, risa> un ahí. Vamos, no, no, Venga. <risa> eh, eh, eh, eh. Espera. ¿A quién de los dos le gusta más viajar? Me gusta los Así que... Cari, esa pregunta es una porquería. Ya. Ah, ¿a quién de los dos le gustan más los videojuegos? Evidentemente, al chalado de mi novia. Pero es que es divertido, tío. ¿A ustedes uh. usted no os gustan los videojuegos? En plan... Uh. Que, que estemos, Que estemos ahí jugando Lo único con lo, lo que me he divertido con la Play última... Es al teto. <risa> <risa> ha sido con el Candy. No, al Candy no. A gran Candy! candy. candy. Mira, Crabándico, Crabándico es un hijo de puta, ¿eh? que me tiró ahí un gran rato eh, para intentar pasarme todas las fases, eso no se lo perdono a Crab, ¿eh? no, no, no, no, Ah, me ha tirado los pelos a las patas, tío, qué mala, tío. ¿Quién hace más putada el uno al otro? Eso. ¿Yo? Usted, señorita. ¿Usted? ¿Usted fue? Sí. Yo ¿No? Sí, sí. ¿Tú me haces cosas peores? A mí no. Niña. Siempre que me haces algo me acaba saliendo un moratón. A ver, yo no, tengo, yo no tengo la culpa de que tú tengas problemas de circulación. <risa> Oye, en la pierna sí, pero en el cuerpo qué... Tenga pues hombre, ahora, a ver si va a venir ahora hay que hay una patrulla y me va, me va a llevar de Telí. <risa> <risa> y cuando ah. yo intento contarte una cosa y tú te inventas un idioma nuevo, ¿quién ah, sí, de los dos es más mentirosillo? Dice María del Mar. Ah... A ver, yo no es que sea mentiroso, porque no lo soy, pero tengo más picardía. Y entonces, por lo mismo, tú me dices: Oye, ¿te puedes venir tal día? No sé dónde. Uff, estoy muy liado. Pero de cuatro, lo mismo no tengo ganas. ¿Me entiendes? Que otras veces que sí que estoy muy liado. También suele decir. Sí, ya estoy llegando y tarda media hora más. Ay, ay, ay, ay. Pero, explicar, Dios, diría, explicar, Dios, Dios, esta pregunta me gusta a mí. Ay. Esto la puedo responder yo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es más cagón de los dos? Oh, oh, oh, oh. Ah, cagón de miedoso. Yo, yo, yo. Porque cagón de cagón, los dos. Por igual. <risa> yo, yo soy más miedica, ¿no? Miedica yo. Miedoso yo. No, no eh ella no quería ya lo de los públicos. Es verdad, es verdad. Mm. Buena y Covid. Me ha todo. Ella, ella, ella es miedo puro, vamos. Que no, que no. Sí. Ay, que. Venga, vamos, chicos, venga, ay, que venga. no se caiga. a preguntar, venga. Uh -huh. <risa> <risa> venga, mira la Covid, mira la Kobi. La mira la Covid. A ver, ven, ponme el pelo, ven. Ven. Ay. Con ratón, a ver, ahí Bienvenido a mi Live. Bienvenido a mi life ah, Yo It's the final count of... <muchas> Nada ¿eh? Luego, los moratones le salen a ella Pero la que me pega es ella, a mí Ustedes están de testigo ¿Quién es más presumido? Dice Clara Hola Clara ¡Uh! Oye, esta relación está muy mal, eh. No la conozco. No le conozco. ¿Quién eres? Ya, ya está, que parece un elfo con el farolillo. El típico que he hecho en una. Yo vida. soy más presumida que tú. ¿Qué te pasa? Que he pisado algo mojado y era un peluche ahí abajo de Rosenda Mira esta, va a que parece un elfo, el típico el que está en la calenda Seguidme chicos Se parten de Clara, jajaja ¿Qué va? ¿Cuál es la pregunta? Presumido de los dos Ah, yo, yo ¿Por qué? ¿Por qué? Una sencilla razón No puedo llevar algo que no esté conjuntado Eso es verdad Que no esté conjuntado él es más difícil, por ejemplo, para comprarse las cosas y sí. todo y ¿Cómo mire? difícil? Como que... <risa> que lo mira... mal es, es, es difícil para todo. Es difícil para todo. Claro, tú. que no, que no. Aquí voy a escuchar... <risa> <risa> yo ya me voy, venga, depresión <risa> absoluta. Si hay... Yo fui con Coby a Madrid cuando... piraguismo, pero creo que no se acuerda de mí. Ah. A verte, a verte, espérate. María, ya, pues, María del Mar. ¿Me puedes enseñar una foto tuya? Sí. Hola María del Mar, no me acuerdo, hija. Pero bueno, ahora me enseña una foto sí, tuya. Sí, seguro, seguro que la conoces. Sí. Seguro, seguro. ¿Quién es más celoso? No pero bueno. Creo que sí. Ya lo, lo hemos preguntado. Dicho. Creo que sí. Pero es que ella se ha unido después, yo ah, creo. Ah, no, vale, no. vale, no hay problema. ¿Que esto es que tú. Que yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero Cari, que... Yo no sé qué es ser celosa. Y yo sí. Dicen que soy celoso. Es que realmente no somos ninguno Sí, es verdad. Es que no somos celosos. ¿Para qué vamos perder tiempo? Sí, si nosotros hacemos intercambio de parejas. Somos, somos swingers. La verdad. <risa> claro, si hay algún swinger aquí conectado, puede conectar con nosotros. También. A ver si ahora te van a empezar a llegar mensajes. No. <risa> ¿te, ¿te, ¿Te imaginas? a ti? ¿Te imaginas ¿Te que no se fregado. Tío? ¿Y ahora cómo le dice que no? <risa> no, mira que era parte del directo. ¿eh? <risa> no, ahí, hay o sea. otro, ¿no? A ver, a ver, pregunta. Atención, espera, espera, que quiero decir como en la voz que me hace, que me hace ilusión. Venga, ahí. El programa de Jordi Hurtado. Esto ¿Sí? es la voz. No, esa no es. La voz esa que dice, atención, pregunta. Esa de Jordi Hurtado, ¿eh? ¿Quién es? ¿Sí? Mi marido se ha conectado. Hola, mi amor. Oh, dice, ¿quién es más fiestero de los dos? Ah, uf. Me quitó el papel cuando llegó a mi vida Sí Mira, ella era una chica Que salía jueves, viernes, sábado Y porque no existían más días en la semana En los que hay un paz abierto Pero salía muchísimo Y tenía un problemas con el alcohol ¡No! no. Dios. Sí, sí, no, no. Cirrosis <risa> no, pero, pero verás, tenía eh, cosas, tener que salir todos los días obligadamente. No, y, obligadamente no. Me gustaba, señora, por favor pida la palabra o te acuso de desacato. <risa> Entonces, eh, yo era un tío normal, no fumaba, me, me cuidaba, etcétera, etcétera, y llegó ella y la destrozó. De pero le quiero, eh. le quiero. Eh, entonces, mm -hmm. ahora yo soy el fiestero. Ya uno tiene una edad y dice, yo, lo mismo. Te, tienes, lo mismo te estás perdiendo cosas de la vida. Lo mismo. Y entonces, pues eh, ahí estamos, que me gusta bailar. Me encanta bailar. Mañana nos vamos de fiesta. Mañana nos vamos de fiesta a la discoteca BoyTech. Mm. Eh, que es de un poquito jury frisky, pero no pasa nada. <risa> Pues María del Mar tiene que conocer a Mohamed, entonces. Claro, claro, serio. claro. Nos vamos a la discoteca del Mohamed. Mohamed Cheyaf. Claro, no claro, que salió en un programa de televisión. Claro, claro. que olvidar? Ah, vale, que se intentan olvidar, <risa> es verdad. ¿Que he dicho que ha salido en dónde? No, que va. Nada, no, para nada. Para nada. Para, para nada, nada, para nada. Venga, esperamos más preguntas. Hay más preguntas. ¡Yuhu! ¡Qué divertido! <risa> <risa> Venga, chicos, tenéis que compartir el vídeo para que se ¿No vea la gente. ¿Quién? Chano García León. Hola, Chano. Mira. ¿Quién es? ¿Es tu madre? No, parece su hermano, pero realmente. Ah, no, vale. <risa> Digo, vale. ¿Quién es? Que te... <risa> es que nos apellidamos igual. Igualísimo. Pero no somos hermanos. Estaría bueno, eh. Estaría bueno, sí, venga, y decimos, preguntas, es preguntas, preguntas, preguntas y Dice que Mohamed es increíble Claro, sí. sí Es que nosotros solo tenemos amigos, muy amor Muy, muy love. love Claro, muy claro love. Ayer estuvimos ayer con el en el congreso con él Sí, ayer estuvimos en el congreso de diputados Allí dentro que nuestro amigo Juan Bravo Nos no sintió como ahí el tío, ¿eh? vip sí. gente vip sí, ¿eh? sí, sí, sí Entramos en zonas donde gente normal Así de, de viandantes de calle pues no puede Pasar y yo me sentía, vamos, huevos, así adelante. Y nos hicimos fotancas, etcétera, etcétera. Que por cierto, tenéis fotos en el Instagram. En el Instagram mío, JJBlogCeuta. ¿Eh? Tenéis que seguirme, por si acaso eso, o, pues ya está. Por allí también subo otros vídeos diferentes. ¡Ah! ¿Qué hace? Luego <risa> se queja de que ella la muerdo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Está ahí testigo, luego los cardenales <risa> salen a ella. Me pega ella a mí, pero los cardenales salen lo ella. Claro, claro. Uy, autolesión, autolesión. Hay que ver, venga señores. Última pregunta que nos vamos. Venga. Sí, que nos vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un coche nuevo. Pi, pi, pi. Pero no importa. Vale, ¿se ¿sea cuál es la pregunta? <risa> ¿Quién es más guarro de los dos? Guarro en qué sentido. De no lavarse. Sí. No. No. <risa> Hijo de puta, eh <risa> Mira Yo me doy eso todos los días Dice Pepe, PSOE o Podemos Ciudadano. <risa> <risa> yo, no, no, no sé, sé no sé Creo Que aunque esta <risa> que sé, como no, no se, la se puede yo. responder en público claro. ¿Por qué no? <risa> bueno, es verdad, es que el voto es secreto Claro ¿Eh? Pero... Vamos, yo toda la vida No es ningún secreto, no es ningún secreto Toda la vida he votado al Pepe no Hemos sido Ceuta, pepero, pero la ciudad está no, por el suelo. No, en Ceuta y, y, y en España. No. España. Los lados nuestra ciudad... Se está yendo está mierda. Sí, está caputo. Dios, ¿quién se ha pedido? ¡Rosendo! A quién de los dos le huele sí. mal los pies. No vale decir ninguno. A ver qué va a poner. ¿Tú? ¿A mí? Sí. ahora os digo una cosa. Coge a vuestras parejas. Cogerle el pie y separarle los dedos. Separarle los dedos. Enchufa ahí en la napia ¿eh? y olfatea, amigo. No, vea lo que va a salir ahí. Sí, sí, sí. Eso es cabrales. Cabrales. El queso de cabrales. ¡Poy guau. Wow. Increíble. ¿Quién es más impuntual? Está claro está clarinete. Yo antes era eso, el típico tío correcto, no sé qué, no sé cuánto... A ver, nunca he cambiado mi, mi sentido del humor, ¿no? Eso siempre ha sido igual. Pero antes era correcto en el sentido de, uy, tengo que llegar a esa hora. Pero como me di cuenta que los demás no lo hacían y el único que lo hacía era yo, pues me enfadé y dije, sí, a tomar por culo. Y claro, se, que ahora llego tarde a todos lados. Siempre soy yo la que llega puntual a todos lados. Bueno, bueno, bueno, discrepo. ¿eh? Que no. Bueno, bueno, bueno, vale. vale. Eh, venga, más preguntitas, más preguntitas... Venga, señores, no os vengáis abajo. Venga, que acabamos, eh, nos tenemos que ir. No sé, venga, no tenemos... La última pregunta, venga. Venga, última pregunta, última pregunta, que venga, nos vamos, pregunta, que nos vamos... Bueno, aprovecho esta pausa para decir mis redes sociales, señores. Facebook ya lo tenéis. Eh, Youtube subo otro tipo de vídeos diferentes y tal y en eh, el otro como se llamaba ese de la cámara foto Instagram, It Instagram que gilipollas estoy, <risa> Instagram, eh, lo mismo, JJ Blog Ceuta lo en inscrito? todos, en todos y subo no contenido diferente en cada uno de ellos, tenéis que seguirme señores A ver, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos ya casi cuatro, ¿Cuatro sí. Cuatro. ¿Qué más preguntas ¿Qué hace mejor de comer? Yo, por supuesto. Si él no sabe hacer huevo frito. ¡Ay, qué sabe! ¿eh? <risa> Mira, mírame una nafe ¿Y? una nafe ¿Eso te va a llevar toda tu cocina? ¡Hombre! Si yo quiero tener... ¡No una... sabe hacer de comer! Yo quiero tener una casa medieval. Nada de... de eso, de... ¿Cómo se llama? ¿Vitro? No, no, no. Allí hoguera. Ni un cocino allí dándole huevos. No me... sí. sí, sí, sí. Yo he estado testigo en uno de esos enfados del caballero. ¿Ah? Porque la gente no llega. La ¿Qué gente tú llega a enfadada Ah, sí. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. A mí eso me enfada mucho también. ¿eh? Y yo lo odio. Y cuando estoy en casa con él, siempre es el último para todos. Yo me he vuelto muy huevón. Pero tengo mejor calidad de vida. ¿Quién conquistó a quién? Yo, ¿Tú a él? ¿Quién conquistó a quién? ¿Quién estaba enamorado primero de quién? Ah, eso. ¿Qué? <risa> <risa> ¿Eh? Es que... Yo te conquisté a ti. ¿Perdona? Con esa bella a cara. A con, él, con esta bella cara, mm. con 30 kilos más sencillo. <risa> Aquí un mí? Mira, eso no fue así. ¿Mm? Porque ella me veía como un colega. ¿Eh? Y después yo largas, largas, largas, y después venía ella. <risa> y yo iba detrás y después me largas, largas, largas. Lela, ¿me puedes dar la vuelta que está detrás tuya? Sí. Pero. Por eso. Por Ajá. esto digo. Ba, la, la, la, la, la". ¿Qué hay más? ¿Qué hay más ahí? ¿Qué pone? No, ¿quién conquistó a quién la última? Ah, vale. ¿Quién conquistó a quién? Pues yo creo. Pues ¿Y a la que... PM está a No. ¿No? No. no. Yo creo que fue cosa de ambos. Tenía que ser ya. Era o eso o no hablarnos. Y decidimos esto. Y bien, no nos peleamos ni nada. No nos vamos de todo. De vez en cuando ella me tira un bocado, me pega, pero bueno, son daños <risa> menores. Como dice Rajoy, son cosas menores. <risa> ¿Quién se ha pedido? Una ¿no? 8, tú? ¿Qué dices? Oh, Dios. Oh, señores, bueno, señores, nos tenemos que ir. Tenemos porque que ir? aquí en Madrid, claro, no es como en Ceuta que tardamos cinco minutos en llegar a los sitios. Eh. Por lo tanto, nos tenemos que vestir y marchar. Venga, yo me voy a ir desnudando ya. ¿eh? Señores, no. tío, tío. me voy, ¿quién se ha pedido, tío? Bueno, señores, Ciao. nos vamos. Redes sociales. Recordad, mañana volveremos con uno. Con uno más. O mañana pasado. Con sí. uno que va a ser. Canela Clay, como diría mi amigo Hermán, Clay Señores, hasta otra, ¿eh? redes sociales, JJ, Blog Ceuta, Instagram, Twitter, que se me ha decirlo, Twitter y Youtube. Chao, señores, os quiero a todos.